Módulo académico de aprendizaje, introducción a la tecnología y cadena de suministro. En este módulo se desarrollan elementos que contribuyen a la formación por competencias del tecnólogo en logística para los desafíos propios de la operación desarrollada en la industria en términos de logística y cadena de suministro, garantizando la productividad y competitividad de la organización en el mercado. El estudiante podrá aportar desde su quehacer tácticas de tipo operativo que respalden a la organización en la mejora de sus actividades logísticas y procesos de la cadena de suministro. Se busca desarrollar un ambiente interactivo de aprendizaje que aporte al reconocimiento de los componentes teórico-conceptuales relacionados con la logística y la cadena de suministro en las organizaciones en el contexto laboral del estudiante y el aporte de estas al posicionamiento estratégico de la empresa. El módulo académico de aprendizaje es integrado por dos unidades de competencia. 1. Identificar las variables y actividades que hacen parte de los procesos logísticos y la gestión de la cadena de suministro. 2. Esquematizar las relaciones entre los actores que intervienen en las actividades logísticas y su impacto en la gestión de la cadena de suministro para lo cual se desarrollarán saberes gracias a la comprensión de contenidos, así como el desarrollo de comportamiento y o productos. Tradición, transformación, innovación.